Primero ETF.com fue fundado en 2001 por Jim White que era una, de hecho era una revista llamada Journal of Indexes, y Jim White compró esa parte de Dow Jones y tenía la idea de hacer de algo más grande sobre eso. proceso. en ese mismo tiempo contrató Starches que yo en este tiempo de la fernando Rivera, que han visto ahí en, en el keynote. Eh, que una empresa de Quito va a hacer todo lo que era la página web de Journal of en este tiempo. Entonces, en 2004, más o menos, tenían la idea de hacer un merge juntos, y dar eh, consultoría o dar desarrollo de web a instituciones financieras en Wall Street. New York. Entonces, hicieron el merge, en bueno, 2008 fue el merge oficial de esas dos empresas, y desde ahí están las empresas de servicios al sector financiero. En, fue un en 2003, a Invexioniverse.com No sé si hay alguno de digo, no sé la página de las historias bajo Invexioniverse.com Y en 2008, agregaban una, una parte que era muy importante en eh, los eventos, hubo seis conferencias al año que trataban todo lo que tenía que ver con ETFs en el mundo, seis conferencias en los Estados Unidos. Porque estoy hablando en pasado, porque fue vendido poco a poco, pero sobre en algún momento. Y construimos nuestro propio ETF Analytics Engine en 2012, que quiere decir, calculamos los valores o las estadísticas que, que es interesante en nuestra página, que es interesante en los ETFs, en todo nuestro engine. Y eso se fue construido en 2012. Y finalmente en 2014 cambiamos otra vez, Kong, el nombre de edición universal y aquí está el logo es, El sitio estamos ahora que lo incorporamos desde 2014 para la ¿no? edición eh, Ahora por la venta Aquí en 2016 fuimos vendida a otra empresa que se llama Bats Global Markets Los otros dos partes fueron vendidos un poco antes, pero creo que podría dar una charla sobre el proceso de venta entera o un proceso, voy a dejarlo así Bats Global Markets es un mercado financiero digital con que ya la empresa dice esta empresa. Después se dedica a otra empresa que se llama Sibor, Chicago World Office Exchange y es una empresa que se llama funcionando en ETF. Bueno, somos una página realmente de media. Informamos sobre los ETFs, educamos sobre ETFs, sabe todo lo que es un ETF. ETF quiere decir Exchange Traded Fund. Es un fondo mutuo que es transable. La salud quiere decir que lo puedo comprar y vender durante horas de trading en la bolsa. Como lo puedo comprar fondo que puedo comprar como si fuese una acción simple de algo. Puedo usar cualquier poco, puedo usar cualquier mercado para comprarlo. y el trading con un ETF que un fondo, pero puedo tratarlo como si fuese una, una acción de cualquier empresa. Entonces, damos principalmente en la página de eh, historias y artículos y tenemos nuestros propios de analíticos, por ejemplo, nuestro ETF Finder, que es un search engine de fondos y diferentes estadísticas después, pues, eh, todo también con el internet, les voy a mostrar un poco. De la página también, tenemos una página y un, eh, una revista que publicamos una vez al mes y el revenue de la página es added. O sea, vendemos a ETF Tissures con los views y ETFs eh, nuestro, nuestro espacio en el sitio para ese es nuestro revenue. Bueno, algunas partes tecnológicas, tecnológicas finalmente, más o menos en este momento estamos entre 1 y 1.2, por eso más o menos 1.1 millones de pages al mes. Y los usuarios, que al mismo tiempo están en la página, hasta entre 150 y 300. Y eso es durante trading hours, que es cuando está abierta la bolsa en Nueva York, desde 9 y media hasta las 4 de la tarde de la en Nueva York. Varía, varía bastante también el tiempo de año pero más o menos eso es nuestro eh, pues, estamos, estamos corriendo en un, en un Apache, y con base de datos en MySQL. Bueno, ahora estamos usando AWS Aurora, que va a explicar más un poco después, que es compatible de MySQL. Y nuestro web backend está compuesto de un NodeJS un MongoDB. Y acabamos de poner en su propio contenedor de Docker, que va a explicar en proceso. Por la historia tecnológica de la página, bueno, era una aplicación Joomla. Yo entré hace unos 4 años, era todavía una, una patria en Joomla, y en 2013 llegamos toda la, la parte de la Rupa 7, sino los compañeros de a ¿No? ¿No Acordarse bien de ese tiempo. Y usamos como un primer Cloud Provider Redspace, que ya hay cloud servers pero manejamos todos nosotros mismos. Desde eh, levantar servidores, de configurar servidores. Uh, acabamos de llevar por, por nuestro... En 2015, para ser más performante, en general, agregamos eh, Varnish, un especial de Varnish, uh -huh. ¿Sí? que es un, un Reverse Proxy que se siente frente del servidor web para, eh, para cachear ciertos requests y ciertos... Partes de la página para trabajar después respuesta más rápida. Y en 2016 eh, pusimos Cloudflare frente de la página. Cloudflare es una. Bueno, hecho, actuó como un reverse proxy también, eh, pero lo pusimos en parte de seguridad y performance, porque ya que hemos comprado, necesitamos ciertas instancias de seguridad frente a nuestra página, y por eso contratamos Cloudflare. Lo bueno, un poco más después de eso eh, sobre por qué hicimos y qué estamos haciendo exactamente con Cloudflare. Eso fue un, un, un pequeño overview de cómo, de cómo fueron los pasos tecnológicos sobre los años. Nuestro frontend, eso es hablar del pasado todavía. Cuando estábamos en Rackspace, teníamos ya, eso es lo que decía: aquí está Cloudflare, frente de toda nuestra infraestructura. Entonces, teníamos un physical firewall en Rackspace que se llama Rackspace V2, que cubría toda nuestra parte del frontend. Aquí tenemos el Apache con el Varnish a frente y la base de datos tiene un MPHT con IC por atrás y Cloudflare estaba puesta al frente. Entonces, cuando ustedes hacen un ping a de no ven en nuestros IPs en el IP de Cloudflare, que obviamente es una ventaja grande de seguridad y ellos también se hacen cargo de las primeras partes de caching de nuestra página, la mucho más performante. Entonces, el único punto de acceso hacia nuestro núcleo privado, este punto se podría decir, era un solo punto, que solo las IPs de cloud tenían acceso a nuestro firewall. Eh, así estábamos operando... unos dos años casi. Entonces, para hacer la, el resumen de los servidores que hoy en, en Rackspace, eh, tenemos varios y Apache como servidores web, 1.14 con 8 CPUs y 8 GB. Con MySQL, casi lo mismo, un poco serv servidor eh, separado y ese físico firewall que obviamente era parte de nuestros requerimientos porque somos ya parte de una, de una empresa más grande que tiene ciertas políticas de, eh, de seguridad que, que antes no, no teníamos. Y claro, pues, en ese momento nos sirve como caching para performance. Eh, WAFT es el web application firewall, entonces captura ciertos ataques o bueno, los boss ataques. Eh, que están conocidos para dar una primera protección sobre ataques de afuera. DDoS, attacks, y todo lo que está de afuera. Y nuestro, nuestras resoluciones de DNS también se hacen por cloud. Bueno, eso está la parte de nuestro, nuestro frontend. El backend, en este caso no tiene nada que ver con Drupal Pero tenemos ahí una arquitectura que es de microservicios. ¿Han escuchado a microservicios? bueno, cada funcionario de nuestro sistema de técnicas está encapsulada en su propio servicio. hasta estaré más sobre esto. Eh, estamos usando la tecnología Node.js y MongoDB y coríamos esa parte manualmente en uno de esos servidores. Nosotros configuramos nosotros mismos, hicimos el package expanding de Node.js y todo por nuestro lado y también mantenemos esos servidores. corían un solo servidor en pocos costos, pero era bastante no quiere ser difícil pero mucho trabajo de mantenerlo siempre con los paquetes más eh, nuevos y, y estables entonces aquí manera de verificar este. no se puede leer mucho no se asusten este gráfico ese es nuestro backend eh, que cada punto verde es uno de esos microservicios para, porque no se puede leer muy bien un un servicio, por ejemplo, ahí está el, el Fund Microservice, que quiere decir que todos los datos de nuestro fondo es microservice da los datos al frontend de esa parte. Después hay un Definder, que es nuestro search engine que está encapsulado y se ve que todos se comuniquen entre ellos y tienen un solo punto de acceso aquí desde, desde el público desde el frontend. Es lo que llamamos el API Gateway. Después viene un gráfico un poco más eh, un poco más claro para que se quiera un poco mejor explicado esto. Solamente para, para mostrar que antes teníamos toda esa eh, aplicación como un, un, gran, un gran aplicación monolítico que nos daba un poco de, de problemas mantener y obviamente si se cae un, una parte de la aplicación, se cae en todos esos servicios, que tenemos un problema grande en la página. Que tenemos muchos diferentes tools en la página que, que solo una parte de la, de la que se carga, Así que decidimos de... Sacarlo uno por uno y crear ese, ese tipo de backend de, de Bueno, esto es como estábamos antes de la IWS y ahí venía un poco la, la motivación por qué nos. De, por qué decidimos de, de salirnos de, de Rackspace. Primero, una cosa que se, casi siempre está enfocada son los costos. Entonces, teníamos una cuenta bastante alta por lo que bueno somos ya estamos creciendo y tenemos usuarios el número de usuarios creciendo cada vez pero eh, no estamos usando todo el poder de los servidores que podríamos haber sacado de leche ¿no? entonces lo que, lo que dijimos que bueno necesitamos encontrar una forma de solo usar los recursos que verdaderamente necesitamos para crear esta aplicación de esta página entonces Levantamos un servidor para una aplicación web, pero casi nunca estamos usando todos los recursos que necesitamos de ese servidor. Entonces, en eh, un momento estábamos orientándonos un poco a los serverless architectures dentro de, de, los, cloud, de los cloud providers y hicimos un, hecho una, una matriz de decisiones que cloud provider ofrece que, y me muy rápido, que Amazon es el, el marketing leader, un más por este lado. Otra razón por querer movernos fuera de RecSpace, fuera de, de ese tipo de arquitectura, era el failover process. Cuando fuimos comprados, eh, uno de los objetivos principales era, ok, se tienen que imaginar así, si estás en un data center, que antes tuvimos nuestra de datos. entonces una compañía grande le va a decir, ya, eh, yeah. ¿y qué tal si un terremoto hace un a todo, el, a todo el data center? ¿Qué hace? Entonces, nosotros no, en ese tiempo no estábamos listos, parece. Y implementar este failover process dentro de Redspace fue un dolor de cabeza de meses, porque simplemente no ofrecían ese tipo de... Eh, bueno, hablamos con ellos y decían, pero no es muy probable que pase eso. Normalmente sabemos de esto, pero... es un elemento de... Sí. O el último punto, de hecho, ellos mismos nos dijeron, ¿y por qué no se cambia a en Amazon? Entonces, eh, lo que nos dijeron, que sí, bueno, damos soporte a la gente que está en Amazon ¿no? Ellos mismos dijeron que se están moviendo un poco fuera de lo que, lo que era el rubro de, de, de Cloud Platforms. Los primeros steps, obviamente estábamos buscando algo como decía antes, solamente algo que, sinceramente, pagamos por lo que, por lo que estamos usando. y Amazon ofrece una, una buena parte, eh, parte de eso para simplemente solo, o no solo, pero concentrarse más en lo que es tu aplicación y no tanto en, en infraestructura como ya, tengo que ver que la realidad está está up tengo que ver que, que la page está configurada correctamente tengo que ver que el, subí la memoria aquí porque aquí se cayó algo entonces esas cosas es algo que obviamente siempre hay, se tiene que preparar pero no es algo que eh, que, que quiere ser solo un equipo muy chiquito todavía muy chiquito aquí en Quito que no siempre tenemos la capacidad de preocuparnos de, de esas cosas. Y el PayStore Pricing, así lo pone Amazon, es bueno. Ellos dicen que solo pagas por lo que estás usando. Es verdad, hasta cierto punto, pero a veces hay esos puntos en no donde te quieren vender también. Eh, Una bueno, de las principales cuestiones también en esto porque vino de, de más arriba de la empresa, es como que. Cómo, manejamos esto que necesitamos nuestro espacio privado ahí en la nube seguro. Entonces antes teníamos como les mostré el firewall de, de Rackspace de Red Physical Firewall que nos más o menos nos mantuvo separado de todo, de toda la nube pública. Entonces lo que Amazon ofrece es lo que se llama VPC, Virtual Private Cloud. Entonces tú defines los accesos que quieres a tu aplicación desde el internet y dentro de ahí es como tener una una red privada, como si si un dan cuadras privadas en su casa, más o menos así, con, se puede manejar con los, con los IPs internos y es como una parte completamente aislado del, del público. Entonces, tú tienes 100% control sobre esto, puedes configurar hasta los IPs, hasta los routing tables, hasta los gateways del internet, puedes configurar 100% como, como tu aplicación o tu empresa lo necesita. Entonces, eso fue nuestra primera investigación sobre sobre AWS y cómo podemos realizar esto, ellos te, te ofrecen diferentes escenarios de cómo puedes manejar tu BBC. Entonces, eso fue una que era muy ajustada a nuestros requerimientos. Eh, aquí tienen prácticamente pues, lo que dice AWS: obviamente, es, es todo su la nube de Amazon en un cierto region, que En este caso, estamos en Northern Virginia, lo más cerca del mercado financiero posible. Entonces, Aquí, los clientes pueden crear su VPC. Los, los IPs no son lo que estamos usando nosotros, pero pues como yo lo puse, lo puse como ejemplo de cómo manejar. Entonces dentro de tu VPC te ofrecen, en algunos casos, donde tiene que ser así un public subnet y un private subnet. Y como dice el nombre, obviamente, en el private subnet viven los servidores que nunca tienen que, nada que ver con algo del público. Por ejemplo, la base de datos. O la base de datos, obviamente, con el público que se ha consumido por, por tu aplicación, pero no tiene ninguna relación hasta por el fallo, posible para salir afuera. No son, al menos con VPNs y podemos usar los de los doors, pero no tiene ninguna salida hacia afuera. Entonces, ahí de nuestros servidores que corren procesos internos, nuestra base de datos, eh, hay, unos, hay un servidor que, que hace la gestión de nuestro proveedor de datos para nuestro backend. Y aquí, en el public server, obviamente los celeros que se ser asistido por público. Obviamente, principales principal nuestra dirección de ETF.com. En that gateway simplemente resuelve los, eh, los routes hacia afuera. que tiene que, que, tiene que resolverse hacia afuera y hacia adentro. Es el route table que, que define eh, qué que IPs tienen que tener acceso ahí, eh, afuera y dentro Y en internet gateway pues, simplemente es algo. O sea, son todos términos de Amazon que... Que piden para, para tener acceso y tener fuera de este mundo privado. Entonces, estamos usando de esta forma. Y viendo ahora hacia Drupal, Amazon ofrece varias cosas para eh, para Drupal en el Obviamente, lo más sencillo es, y que estamos considerando es simplemente hacer un spin-up de una instancia de S2. S2 es su. Son, son sus instancias de, de Elastic Compute Cloud, ¿eh? son, son servidores en la nube que podemos subir. Obviamente podríamos haber hecho lo mismo que hicimos en Remspace. Le mandamos un servidor o dos, dependiendo del, del, del tráfico que hemos manejado, y instalamos el Apache, instalamos el Lambsdate con todo y colemos ahí nuestra aplicación. Y hay muchísimas páginas que hacen esto que no me gustan mal. Y, en algunos casos, tal vez, se me mejoró, pero estábamos buscando algo probablemente una solución gusto y lo que no queríamos es meternos al, al servidor de lunes a las y media de la noche porque algo, algo se cae. obviamente sí, todavía se pueden caer cosas. Todavía pasa, a veces, pero... Eh, hemos llegado a, una, a un nivel mucho más estable porque hay muchas cosas automatizadas que antes. ¿no? Y... Lo que nos conviene bastante es, Amazon provee una forma de lo que se ha puesto un poco de la mola también, de la infrastructure as code. Entonces, prácticamente tu infraestructura parte de tu aplicación, tienes tu infraestructura escrita en código. Entonces, eh, lo que usamos en Amazon es un, un LSTP Store y tiene scripts de configuración que contienen todo, todo tu entorno como lo necesitas para la producción. Solo tienes que prácticamente pasar ese script junto a tu aplicación y desinspirar todo lo que es necesario para crear la aplicación. Entonces, el SCP Store, AWS lo pone así: easy to begin, impossible to outgrow. Claro, o sea, suena como te compras una máquina de Windows y ya está todo instalado. O sea, es un poco. parte de es la learning curve no es tan. tan así como en otras tecnologías, pero sí tiene sus partes de configuración también que hay. Lo que ofrecen a ellos es, es una plataforma con prácticamente bueno, son servidores predefinidos puedes correr aplicaciones de Java, .net, Node.js, Python, Ruby, Go y PHP y lo tienen ahí, lo tienen, lo tienen ahí y lo único que tienes que pasarles es prácticamente tu, tu código en, esto, en esta parte de, es obviamente nuestra aplicación de Ruby automáticamente se hace cargo del deployment, del de scaling, del load balancing y también del monitoring de tu, tu aplicación. Obviamente, yo digo que no es tan sencillo, es, siempre vas a tener en cada aplicación variables de entornos diferentes, vas a tener eh, diferentes configuraciones, entonces si nos llevó un, unas semanas, bueno, un mes y medio vamos... implementando nuestros scripts que, que nos permite tener Directamente un one-click M, ok, nueva versión, de, nueva versión de aplicación. Hacemos un, prácticamente un clic y estamos en la nube con la versión actualizada. Eh, lo bueno es, aparte de esto, no es como un black box. O sea, una parte es un black box, pero si tú te quieres meter al servidor, si tú puedes hacer esto, entonces por los sea, amantes de, de server admin, todavía se puede meter con SSH y ver si hay un problema muy grave, que está pasando lo, lo bueno de esa parte es que ellos no cobran, no cobran para el servicio en sí, ellos solo cobran por los recursos que estás usando también. Por ejemplo, si Scale, digo, nosotros tenemos esa infraestructura en ese momento, siempre tenemos dos servidores que sirven en la página y si pasa algo a un cierto, vamos a después, a un cierto threshold de algo que puede definir con CPU load o latency en las respuestas o memoria. Te puedo hacer un spin-up automático de instancia. Entonces, ahí le cobran, ellos cobran sus servidores por hora. Entonces, cobran dos o tres servidores por hora y no cobran más por el servicio de todo de automatización o el STP Store. Entonces, nuestra infraestructura de la arquitectura de Frontend ha cambiado de esa forma que Cloudflare todavía está sentado ahí al frente. Lo que ha cambiado eso es automáticamente por el STP Store. Lo que dice ahí es AWS Elastic Load Balancer, que eso es el punto de acceso a tu aplicación. Entonces, cuando vas a un nuevo entorno, Load de eh, AWS Elastic eh, Bitstor, eh, te manda un Load Balancer con varias instancias de tu aplicación, como tú lo defines. Entonces, en este caso, ya puse 1, 2, 3, n instancias de nuestra aplicación, que es el Varnish y, y la Apache. Entonces, y automáticamente, depende de cómo está configurada el scaling Si yo digo, bueno, ahora estoy con mucho tráfico, esta, o algo está mal en la aplicación, de mantener otra instancia. Entonces, una vez que está en tal de instancia, automáticamente en el lugar de ese registro viene con un nuevo distrito y estoy, tengo, otro cero, tengo uno de los tres con sus direcciones. Entonces, está 100% automatizado. Lo mismo es cuando sacas uno, automáticamente una vez que está abajo y no, respondes, pones el de ahí para que no lo no, mantengas. Nuestro backend de la base de datos ha quedado igual, menos que estamos usando AWS Aurora, que es un servicio, una base de datos en la nube de Amazon, que es 100% compatible con, con MySQL. Estamos en MySQL pensando que bueno, no sé, porque compatible es compatible, pero no hemos tenido problema con esto. Eh, entonces, si alguien una vez que se por culpa con Aurora, hasta ahora no nos ha dado ningún problema. ¿Cómo hacemos los deploys? Tenemos un proceso de Continuous Delivery Estamos usando Atlassian Bamboo ¿Alguien lo conoce? Mis compañeros, ojalá que sí Es un Continuous Delivery Tool de Atlassian que permite hacer build jobs y todo diferente diferentes de jobs en lo que se puede conectar, sea el con el Comando y se puede conectar todo tipo de automatización estamos haciendo con esto y, entonces los desarrolladores Desarrollan la parte, suben su branch y después está todo automatizado eh, de cómo, cómo se despliega la nueva parte de la aplicación dentro de la nube en development on-pro. Entonces, el, el, el workflow de Git, que voy a mostrar en el próximo slide, no ha cambiado para los, para los desarrolladores. Es lo mismo. Entonces, prácticamente la transición a Amazon fue de una forma invisible. Um, y la forma, estamos haciendo esos deploys a nivel de servicio por llamadas del API de Amazon mismo. Entonces, los deploys funcionan de forma um, segura, si tal son configurables, pero la forma segura quiere decir: eh, bueno, tenemos un nuevo release a Pro. ¿Y cuántas veces nos ha pasado que lo subimos a TEP, lo subimos a Stage y tal y está Pro y no lo podíamos? Entonces, en este caso, el STV se puede configurar de hacerlo de una forma más inteligente. Si nosotros tenemos dos servidores, y en este caso es bueno tener dos o hasta más, porque eh, así estamos asegurando una la aplicación. Entonces, primero, el STV saca una instancia del load Balancer y instala la nueva aplicación ahí. Eso es invisible, obviamente, al usuario. Lo saca ahí hace sus health checks definidos y si la aplicación dice, bueno, está healthy, nuevo deployment, lo pone nuevamente, lo, lo, hace, lo hace por partes y ahí después sigue con nosotros. Eso tiene la ventaja que no hay mayores y que a veces si ya tenemos. Por último, te sale PHP Stack Trace ahí que es es así. Entonces, eso es lo que estamos haciendo por, por las demás de API calls, por las demás de, de API de AWS con nuestro sistema de móvil. Entonces, nuestro equipo de flow funciona de la siguiente manera. Seguramente muchos se prestan. O sea, ¿no? Tenemos un dev branch y un master branch. De hecho, en nuestro caso tenemos un pro branch eh, aparte, que, que no es tan común, pero usamos más o menos como una seguridad. Siempre tenemos una instancia más si, si pasa. por dos. Si hay un nuevo feature, un nuevo tool en la página que sacamos nuestro branch de dev, los desarrolladores, el desarrollador, el desarrollo hasta que esté listo y lo merchá nuevamente a dev, se hace el QA, coge los tests, en un momento va a master y en un momento llega a product. Diferente con los, los bug fixes, se saca directamente a master, se arregla hasta que esté hecho y de alguna manera va, va a producción. Entonces son, seguramente lo han visto que es bastante común ese tipo de... Ese tipo de, tipo de y eso, de hecho, estamos, ya <coughs> casi tres años no ha cambiado por ninguna manera. Porque cambiamos la Amazon, así que eso no tiene. Bueno, el backend lo voy a hacer un poquito más rápido. No hay ninguno de backend, no se van a dar cuenta de que es uno de estos microservicios. Eh, faltan algunos porque tenemos unos nuevos, pero son los más importantes. Por ahí, FAN se encarga de todo lo que están en, para nuestros fondos, el fan obviamente, para la parte de nuestro search engine, y el APIs API es REST API que, que simplemente es el gateway que, que está sentado al frente para eh, bootear todas nuestras eh, llamadas hacia el mismo servicio respectivo. Entonces, bueno, la, la mayoría son más o menos que se, se expliquen ellos mismos, y para tener un poco más claro, eh, lo que hicimos es, después de Rackspace para tenerlos mejor encapsulados, hicimos un, la tockerización. ¿Se dice lockerización? Es como un tockerizing de, de nuestros, de nuestros microservicios. Eh, ¿Saben qué es Docker? ¿Sí? Ya, bueno. Así. Bueno, muy rápido. Muy pero es... Es, un so, es definido como software container platform. Es parecido a un virtual machine, pero es también para encapsular tu aplicación, o cada proceso que quieres poner de alguna forma. La única diferencia de Roche Machine es que no hace el baño de todo el sistema operativo, pero solo los ajustes y las librerías que se necesitan para poner la aplicación. Pero lo puedo correr independientemente de diferentes sistemas, siempre de la misma manera, y es una forma de encapsular la aplicación y ha ganado muchísimo, eh, muchísimo eh, el público en los últimos años. Y, la ventaja es que es mucho más villana también de un bien. Se enfatiza la aplicación en un Docker y, y está listo para crear cualquier bien. Es pues, para dar más fácil que esto a veces. Pero, eh. Entonces, ahí está el, nuestro backend un poco más simplificado. Nosotros Nuestro REST API no está consumido por nadie más que nuestro mismo aplicación. Son en el public subnet, lo que tenemos aquí es un load balancer es más por la comodidad que se puede cambiar el back más fácil. No tendríamos que tener necesariamente esta frente, pero es más o menos el, como common practice de hacerlo, porque si, si cambia algo de atrás, solo tienes que cambiar las direcciones en el loadouts en lugar de tener, cambiar todo en tu aplicación. Entonces, eso lo puedes por ejemplo a API.wtf.com a loadouts de dirección y cualquier cosa que cambie ahí se puede hacer automatizado dentro de loadouts. Entonces, aquí estamos con nuestro gameplay de frente. Entonces, cualquier llamada que viene, el GameWest pues sabe, ok, quiero consultar una, una parte de, de, de un fondo, entonces se mapea por REST esa, esa llamada al, al microservicio de mi, que dice el FANTA en este caso. La función de mando es casi igual, pero ahí se muestra un poco qué hicimos con los toques que que cada uno corre con su propio entorno, casi se puede decir, y su encapsulado independiente de otro. Eso tiene la ventaja. Si todo eso fue la misma aplicación, tengo un problema en... Vamos un poco más... En el alert system, que es algo que uh, alerta a ciertos usuarios. Entonces, si tengo si tiene un problema antes de ahí, se cae todo y ni puedo consultar el, el finder para buscar un ITF. Para no tener ese problema, lo localizamos cada uno. Entonces cada uno es independiente del otro. Si se cae el fans, es malo si se cae el Function Service, pero no tan malo como si no se cae todo. Y todo microservicio, como dice el documento, es una propia base de datos. Entonces no podemos dar la misma base de datos a dos, a dos microservicios o el simple hecho de que si se cae esa base de datos nos caen dos servicios. Entonces, en el backend con MongoDB, lamentablemente no puedo explicar mucho más de ahí, estamos dando un, un servicio que se llama MongoDB Atlas, que es una es ofrecido por MongoDB, eh, prácticamente es database as a service que provee su pro propia plataforma, en la nube, en la nube, como tiene la coincidencia, de crear clusters más fáciles de base de datos en la nube, ese es un, un servicio que puede tener que de, de hacer todo mismo, instalar MongoDB un servidor y hacer espacio para la base de datos, entonces es mucho más, más cómodo. Este. Entonces, ahí los subnets, pues nuevamente, eso cobra todo privado, con un acceso al público, por un un solo punto de acceso aquí del público bueno y cómo estamos en amazon ellos ofrecen una obviamente pensamos algo localizado porque habíamos visto antes que amazon ofrece un, un servicio llamado ecs y si container service que permite correr cualquier aplicación que está localizado dentro de la nube entonces eh, tiene su propio manejo de containers dentro de la, se sube a un repositorio de, de, de AWS mismo y de ahí se puede crear diferentes tasks y services para poner esa esta parte en, en su entorno. Entonces, la única diferencia es que lo tengo que subir a Amazon, pero no hay ninguna diferencia que... El, el desarrollo más o menos funciona así. Yo agrego una nueva funcionalidad en Node.js, lo subo a mi branch, lo practicas a Dev, y se localiza y se sube al depósito de Docker de la misma manera que como ustedes lo harían en el local. Entonces, agrega una parte a la, a la aplicación, lo, lo localizo y con el Docker tengo más o menos eso, pero el mismo pasa ahí Entonces, aquí puse que toda la instalación, el scaling, operaciones o todas las configuraciones que hay que hacer las hace una vez pero después se queda ahí en la configuración del Docker porque también tengo el dashboard después para un poco. Y, como como el S&P también, no cobra nada extra por usar ese servicio solo los recursos que se usan. Créeme, con los recursos también se puede llegar a un buen monto, pero eh, no, no están cobrados por el servicio en sí. Bueno, nos habíamos terminado esto. Eh, ahí está nuevamente lo que, lo, que, lo que había dicho, que está dividido en services y tasks, que tasks más o menos define qué hace el, el, el, tu dentro del contenedor, el service, cómo lo quieres hacer, lo quieres, cuántas instancias lo quieres correr y cómo, eh, qué recursos necesitas para esto. Pero de, de todas maneras siempre se tiene la visibilidad y el monitoring de cada cluster eh, dentro de la ¿no? no se tienen que preocupar de instalar más herramientas para monitorear. ¿no? Sí, entonces, eh, está bastante poderoso de cómo, cómo manejan ellos. Dentro. Y obviamente eso no funciona solo por Node.js como dije, puedes... Hasta hay otros approaches de correr Rupa localizado dentro de esto. O sea, esa también es una parte que usa bastante gente. Bueno, entonces ya ve sí. el frontend en AWS y el backend en AWS. Entonces, cuando tenemos esto listo en julio, ya estamos así, no puede faltar ni. Entonces, ya pensamos, ok, ya estamos listos, lo avisamos y decía, bueno, ¿y qué es lo que pasa cuando. Um, el datacenter se va abajo. Entonces, no sé si ustedes han escuchado estos para Una vez que pasa algo y todos están empezando a correr no se sabe, no se sabe y es crítico cuando la página baja y cuando el datacenter está abajo prácticamente no vamos a tener ninguna chance de recuperar los servidores que nos conectamos y que hemos agregado hasta la baja. Entonces, la empresa mismo nos pilló cómo manejan el failover. Entonces, los dos tenemos que tener una. está como policy, una política de payroll, de cómo manejamos una auditoría y etc. No ha pasado todavía. Suerte. Pero Amazon, de hecho, sí tiene sus problemas a veces que puede pasar que algo baja. Entonces, en nuestro caso, nuestro payroll va a ser de una a dos horas, dependiendo de algunas cosas, de qué tan rápido se si copian algunas cosas. Esto, más de dos horas no va a tomar, pero. Es mejor decir, eh, nosotros vamos a hacer el en dos horas que, que les prometes media hora y no es así. Así que lo dejamos más o menos así para, para decir en ese tema cómo vamos hacer el Entonces, sí. nosotros corremos la aplicación en Northern Virginia, en el East Coast, y primero estamos pensando, bueno, a dónde tenemos que hacer el payload una vez que pasa algo. Si vamos al. Eh, Amazon tiene un montón de otros centros, ¿eh? Entonces pensamos, bueno, vamos a ir a más abajo En el East Coast Pero Va a estar 100% seguro que, Bueno, vamos al West Coast Porque puede ser Un terremoto más en el East Coast ¿Qué pasa ahí en el East Coast? Con el West Coast Y si el East Coast, y el West Coast está abajo Creo que tenemos otros problemas Que el F.com está vivo eh, Lo que obviamente sería lo más fácil es Correr todo el entorno en eh, paralelo. Y claro, le hemos sugerido esto, pero dicen que no vamos a hacer. Obviamente, en, nuestro, en, en otros casos, como si tienes Airbnb o Facebook Blog, obviamente ellos dicen, claro, si tienes replicado varias de las no tienes ese problema, pero nosotros obviamente no somos tan grandes para poder manejar ese tipo de costos. Para preparar todo el failover en el frontend, primero Bamboo se encarga de copiar. Dividamos todas las noches al otro. Error. Entonces, el Amazon Aurora es manejable completamente por la API de ellos, así que es bastante fácil de, de copiar. Eso es un API que simplemente es tomar el dump de este reach y copiarlo. Entonces, eso pasa todas las noches. Bueno, si nos cae la página, a la noche tenemos el dump del día anterior, pero. No es tan crítico porque solo nos van a faltar, en este caso de Drupal, solo nos van a faltar unas historias. Unos, unos artículos de la página. Y usuarios, pero... Eh, como digo, el failover es algo que no es tan crítico. Eh, obviamente, el feedback es nuestro eh, proveedor para, para Git. Y ahí tenemos que siempre tener up-to-date con, esto, con aplicaciones. Nosotros nunca puede faltar nada que no sea 100% suficiente para... Eh, explicar nuestra aplicación en cualquier lado. Y para este piso, como decía, los scripts que definen el entorno eh, también están en otro repositorio de Git, pero obviamente esos están también siempre up to date para en cualquier momento poder explicar en otro, en otro entorno. Y de lo que no he hablado todavía, de cómo estamos manejando nuestras imágenes, docs y de documentos y todo, no tenemos un CDN, eh, que está completamente afuera para cerrar las semanas. Lo que tenemos es usamos una, un servicio llamado EFS (Elastic File System) dentro de Amazon, que es como un, un drive dentro de la nube y lo, se lo monta por cada deploy o cada creación de servidores, se monta automáticamente como un drive dentro de, dentro de nuestro, de nuestro <coughs> aparece como un, un drive local pero en el hecho de montar parte de Amazon. Y esto es lo único que sinceramente estamos replicando de esa Parte, pero también nos sirve como background. Toda la noche copiamos todas las nuevas imágenes al auto drive en Oregon para tenerlo siempre update, y si pasa algo, obviamente nos sirve en este caso también para hacer ¿sí? telegrables. Bueno, digamos, pasa lo que no debería pasar y Virginia, existe, en Virginia también existe. Entonces, lo que no te dicen en Amazon, pero lo que hemos averiguado y que muchos hacen es el autoscaling. entonces lo que nos permitió replicar en nuestro icon en el STP stock en Oregon pero a veces lo que que bueno si le doy un scale maximum server sale y minimum server sale también estaría bien entonces por el dashboard ellos no lo permiten, pero por ahí hay cosas que tiene que permitir este puesto entonces prácticamente tenemos la instancia o la, el entorno replicado en Oregon, pero no lo estamos adaptando y, y maximum servers y minimum servers 00 nos permite de estar en cero costo pero listo para para ser spin-up en cualquier momento entonces está, está todo igual los deploys pueden hacer de la misma aplicación pero siempre se va a quedar abajo. y una vez que tenemos que hacer el es un code para llegar al mismo que tenemos ahora en northern virginia ponemos minimum servers 2 y maximum servers esa es la, nuestra forma en este momento para hacer el pelo lo más rápido posible. Entonces, estábamos usando también un, un, un, un truco para hacerlo lo más rápido posible porque no nos generan ningún costo. ¿sí? Bueno, el backend, muy rápido. En MongoDB Atlas, el ferro no era tan sencillo. En este caso, en Olimán, que estaba dejando meses más tarde. Porque le ha pasado bastante dilúmenes. Obviamente, es, tiene su propia API también, pero son pasos. O sea, todas las noches saca el backup que se inspira completamente eh, nuevo en, el, en una base de datos de Oregon en, en ese instante. Entonces, el problema en este caso es que si el copiar está al otro lado, si toma tiempo a veces, por eso estamos entre 1 y 2 horas de payload. ¿Y cómo estamos manejando las aplicaciones? Contenerizados, entonces tenemos nuestros planes automatizados en, en Bamboo para hacer un nuevo deploy a DevProto en el por donde estamos en Virginia. Entonces, lo que estamos haciendo es: por cada Proto deploy, estamos copiando la imagen de ese Docker al repository en Failo, en Oregon, en este caso. Entonces, eso nos permite, una vez que se cae el center, simplemente hacer un spin-up del cluster, como lo tenemos en el otro lado. Pero las, las contenedores ya existen en el, en el repositorio del otro lado, así que lo único que tenemos que hacer es levantar el servicio y ya que genera cero costos también, eh, no, está, no está costando nada menos no lo usamos. Así que eso es más o menos cómo estamos manejando esa parte del backend que era un poquito menos sensibilidad. Bueno, y una vez que corrió los dos lados, obviamente tenemos la cosa del DNS. La idea es tener eso, la política es tener 100% eh, automatizado, es como podemos decir cuando vamos a ingresar ese motor. Entonces, ustedes pueden imaginar si cambiamos de a otro, a alguna dirección cambia, entonces es verdad. Por eso, ya que Cloudflare maneja nuestra DNS, ellos también proveen un developer API que se permite cambiar DNS records por su propio API. Entonces, estamos usando para, digamos, script, simplemente llamar su API, esa es la nueva dirección. Eh, Cambian el DNS después de esto. Y tenemos New Relic. Obviamente, una vez que está hecho el trailer, no 100% seguro que la pata todo corre bien, entonces. Y eso de hecho en esto es, necesitamos todavía en New Relic que te permite crear test automatizados, o también usando ciertas librerías como como vimos en la charla ayer. Para correr test automatizados, como 50 a 100 tests, que para estar seguro que la página está corriendo correctamente, eso tendría que pasar antes de que se cambie el DNS. Si tienen una pregunta, mandenme un mail. Aquí está nuestra página, es el que vamos a ver en un segundo. Este, si bueno, de la charla se puede bajar el portal. Esto es el tutorial de Amazon, oficial que explica un poco cómo manejar este stock y coupon. Esa es la de Amazon en general, es Cloudflare. Y si se interesa más de MongoDB y Cloud Atlas, eh, lo tienen ahí abajo. Bueno, es todo lo que tengo. Chara, muchas gracias. Muchas gracias.